Las señales de radio detectadas del interior de la Tierra están siendo descifradas. Si quieres saber más sobre este tema, amigo, no te vayas, quédate conmigo. Hola amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Conocemos la noticia de que unas extrañas señales de radio están llegando desde el interior de nuestro planeta, del interior de la Tierra. Ha saltado a diferentes medios de comunicación, se ha publicado en radio, prensa, televisión, incluso algunos canales, compañeros de YouTube han hablado de esto de que, bueno, hay unas señales que provienen del interior de la Tierra. Se ha llegado a especular incluso de que pueda ser una antigua civilización, pues con miles o con quizá millones de años, pues que estén habitando en el interior de la Tierra. Las causas, pues bueno, serían desconocidas, pero esto sería especular, esto sería una especulación absoluta. Pero si nos vamos a la noticia original que nos la da el ...APS Physics, que es una revista de revisión física a nivel internacional. Nos dice, observación de un evento inusual ascendente de rayos cósmicos en el tercer vuelo de Anita. Anita no es una señora, no es una señora que le hayan puesto pues, este nombre. Es la antena de transición impulsiva antártica. Pero quiero dar esta noticia que no se ha hablado en ninguno de los medios de comunicación que no se ha hablado en ninguna plataforma y me sorprende bastante que se haya pasado por alto esta noticia porque aquí nos está diciendo algo muy extraño algo está ocurriendo de verdad queridos amigos y me gustaría que antes de finalizar este vídeo por favor pensaras muy detenidamente la comunicación que os voy a dar y que aquí abajo en los comentarios por favor me comentéis me deis vuestra opinión porque ha llegado un informe que creo que os va a encantar y si no os va a dejar con la boca abierta pero vamos al comunicado oficial de eh, el, esta revista la APS physics dice lo siguiente y esto está traducido dice informamos sobre un evento impulsivo similar a un rayo cósmico detectado por radio que viaja hacia arriba con características que coinciden estrechamente con una ducha de aire extensa, que sería la EAS. Este evento observado en el tercer vuelo de la Antena de Transición Impulsiva Antártica, ANITA, una carga útil del globo de larga duración, patrocinada por la NASA, es consistente en un evento similar reportado en un vuelo anterior estos eventos podrían producirse por el decaimiento atmosférico aquí da una serie de datos de la propagación de los ángulos de llegada de las profundidades de la señal de, las, eh, de los neutrinos de modelo estándar es decir es un informe que os voy a pegar aquí os voy a pasar aquí debajo la descripción de este vídeo pero es muy escueta es decir es muy escueta no nos da muchas pistas de lo que se pueda tratar y me hace mucha gracia esto porque en otros medios de comunicación muy oficiales o más oficiales dan una extensa explicación que aquí no pone es decir que la noticia se está disfrazando y se está llevando, pues bueno, a unos lugares quizá donde, bueno, pues de qué pensar que esto es algo normal. Pues bueno, no es normal. Esta señal no es para nada normal. Es normal detectar, pues bueno, de un pulsar, de un cuásar, de unas estrellas, del propio Sol, de cualquier planeta, pues unas emisiones naturales de ondas de radio esto sí sería pues, dentro de lo normal pero del interior de la tierra hay que separar cuidado con esto porque alguien puede decir sí bueno rafa pero esto puede ser la misma tierra que está emitiendo pues una serie de señales no se conocen las vibraciones y las señales internas de nuestro planeta pero aquí hay un informe que se ha pasado por alto y esto es muy misterioso, yo lo voy a coger con pinzas, pero yo os doy la noticia. La misma agencia, patrocinada por la NASA, nos reporta lo siguiente, pero esto no quiere salir a la luz. Esto está descubierto por uno de estos científicos, que es un chico que es australiano y está, pues bueno, metido en esta investigación y dice lo vais a ver aquí en pantalla este informe dice las señales originadas en el centro de la tierra mediante el sistema informático análisis en la tierra ha dado una serie de paquetes de datos se han descifrado con un código encriptado la cabecera del código es lo que hace imposible su detección el cuerpo del mensaje es una serie de complejos cálculos matemáticos que todavía estamos descifrando. Amigos, agarraos a la silla, porque esto es impresionante. Esto es un comunicado emitido por la APS Physics que se le ha dado por parte de Anita. Sí. Se le ha dado por parte de Anita. Y este científico australiano que está trabajando aquí, que son cooperadores y colaboradores financiados por la NASA, ha comunicado este evento. Pero ¿sabéis lo que ha pasado con este informe que yo he podido rescatar y lo he podido descargar? Y lo estáis viendo ahora mismo en pantalla. Que lo han borrado. APS Physics ha borrado este comunicado amigos estamos ante algo muy extraño yo os voy a decir una cosa yo personalmente los que seguís la línea de mi canal sabéis que yo no creo pues, en ciertas conspiraciones y me gusta tener los pies en el suelo y trabajar un poquito con datos reales y me acabo de encontrar con esto Ayer precisamente accedí a esta noticia porque muchos medios, como he dicho, lo han dado y he ido al origen de la noticia. He ido al origen de los que han emitido esta noticia. La noticia original, es decir, que dentro de la Tierra se pues, están emitiendo una cantidad de señales y bueno, otros medios, como he dicho, pues le han dado bombo y platillo, pero quitándole hierro al asunto. Pero... Cuando accedo a este segundo bloque de información, hoy no está la noticia. Es más, pego el enlace y no me permite entrar. Con lo cual, no quiero ser conspiranoico, ni quiero eh, hacer apología a la conspiración, ni nada. Pero amigos, vosotros me diréis qué es lo que está pasando. Porque esto yo no lo veo muy lógico. Yo quería daros esta noticia por mi parte y quiero que aquí debajo comentéis. ¿Qué os parece esto? Y también, por favor, quiero que compartáis, no solamente que comentéis, que compartáis esta noticia. Porque creo que es de gran trascendencia. Vuelvo a leer la noticia que ya no está las señales originadas en el centro de la tierra mediante el sistema informático análisis en la tierra que sería como eh, pues un sistema es que yo lo que deduzco de esto es que hay un programa que se llama análisis system in the heart Perdonarme inglés pero este sistema informático analiza al parecer pulsos o señales del interior la tierra y además no lo dice, nos lo dice muy claro una serie de paquete de datos se han descifrado con un código encriptado vamos a ver ahora yo pregunto y vosotros por favor aquí abajo contestarme los neutrinos y las señales del interior de la tierra van encriptadas porque entonces estaríamos ante una evidencia descomunal y dice, la cabecera del código es lo que hace imposible su detección. Es decir, que a priori estas señales no detectas nada. Es decir, es algo que no se puede leer, que no tiene sentido, que no vale para nada. Simplemente lo detectarían estos señores, estos científicos, con el programa Anita y nada más. Y dirían, bueno, pues sí, hay una señal. ¡Qué bonito! Pero dice, el cuerpo del mensaje es una serie de complejos cálculos matemáticos que todavía estamos descifrando. Todo este hay que cogerlo con pinzas, amigos. Esta página ya no tiene este contenido y cuando intentas acceder te vuelve a la página principal. Con lo cual aquí hay algo que yo no entiendo. Me gustaría que me ayudarais o participarais en esta pequeña investigación porque no le veo ningún sentido el único sentido que le veo es que se está tapando una información de una señal de radio inteligente con cálculos matemáticos os diré una cosa el lenguaje universal son las matemáticas no es el inglés ni el español ni el chino son las matemáticas y si nosotros tuviésemos que comunicarnos con una civilización a años luz cientos de años luz o miles de años luz no lo sé sería mediante las matemáticas pues bien amigos os dejo este vídeo aquí y espero vuestros comentarios así que muchas gracias amigos nos vemos en el siguiente programa hasta la próxima